Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en Estación Kikogwane y sus respectivas calles de Mombasa, así que vamos a empezar. Primero que nada, aquí ya se nos estableció el orden, ya lo estamos haciendo de acuerdo a cómo debería de, de hacerse en el menú principal. Ya estamos en el mismo orden con las calles de Mombasa como deben de ser. La única alteración es en las primeras tres misiones, digo, en lo que es este, las calles de Mombasa... De Punto Alfa Oni, Boulevard Kisingo y... Uh, Jefatura de Policía, si se llama así. Entonces, una vez que terminamos eso, regresamos al orden canon... Como, deberías, como deberíamos de hacerlo, así que vámonos para acá. Si te diste cuenta, yo lo que hice en cuanto parecido fue echarme de completamente hacia atrás... La media vuelta e ignorar los disparos del, del Phantom. Te repito, si tú has seguido la guía hasta ahora y tienes el mongus... Vas a tener que hacer este recorrido con el mongus por ahorrar tiempo... Yo, como sabes, soy muy malo para poder grabar videos y entonces, pues ya perdí mi mongus desde hace un buen. Pero ya te expliqué cómo obtener los mongus con los audio logs. Con ocho audio logs tú puedes abrir los garajes. Aunque tengas más se te van a abrir, tú no te preocupes. Y ahora, pues, como no tenemos carrito, vamos a tener que venir por acá. Eh, aquí hay unos jackals. A veces te detectan y a veces no. Todo depende de qué tan lejos estén de ti. Uh, Ignóralo si quieres, no pasa nada Lo que sí te recomiendo es que estos que están aquí paseándose uh, Aproveches un poco y les destruyas el... ya, la bobina así Para que mates a los snipers <risa> uh, no, no hay pierde, vamos a venir por acá Y esto es muy muy sencillo, no vamos a encontrarnos así con muchos enemigos Que nos hagan, hagan daño ni que nos causen problemas Vamos a seguir por acá ya sabes, ahora sí vamos a seguir lo que es el marcador azul en el en el mapa. ¡Wow! Cálmate, vato. Ah, estaba allá arriba. <ríe> ok, ni modo. Ahí está el bidón, como puedes ver. Voy a usar aquí unas strats de profesional. Ok, olvídalo. No, pues dice que no. <ríe> y bueno, vamos a darle cotego viene estación kikowani el tiempo para es de 10 minutos y vamos a hacerlo en legendaria hay varias maneras de hacer estación kikowani yo te voy a enseñar una bastante sencilla donde reducimos todo el combate así que vamos a ver qué tal Primero lo que vamos a hacer es venir por acá. Vamos a activar la visión nocturna para facilitar un poco las cosas. Y vamos a matar a estos objetos de pues aquí. Recuerda, ¡Vamos! Listo. Después vamos a tomar este rifleas. Y vamos a matar al grunt que está allá. Porque puede llegar a ser algo molesto. Listo. Después vamos a hacer un salto granada. Y vamos a matar a uno de los grunts que nos puedan dar esto urbano. Y después vamos a venir por acá. Agarramos hace rato granadas de plasma Vamos a lanzar una que otra para protegernos de, de estos sujetos Y vamos a venir por acá Simplemente vamos a venir rápido ah, Te gustaría también traer una pistola de, eh, El rifle asalto en lugar de la pistola Pero pues ya ni modo, yo traigo la pistola Vas a venir por acá Vas a volar directo a este camino Vas a venir por aquí y aquí te van a dar un punto de control lo más probable Vas a colocar tu Banshee más o menos por acá Vas a colocarla en esta posición Vas a meter el turbo, el boost Y empezar a ver hacia abajo Si todo sale bien, vas a quedar acá Esto puede que se te complique un poco Después vas a meter turbo Y la vas a forzar a entrar aquí Y ya que estamos aquí Vas a hacer que la Banshee gire y te vas a salir de ella Y esto lo que va a ocurrir es que la Banshee empiece a hacer cosas raras lo que queremos es sacar la Banshee del mapa Entonces, bueno, busteo, me salgo Mejor dicho, en lugar de busteo, hago la pirueta, me salgo Y empiezo a brincar y a seguir a la Banshee Lo que yo te recomiendo es este, Empezarla a empujar hacia, Ya sea a disparos O con El botón para dar vuelta Y lo que quieres es empujar la Banshee Hasta abajo del mapa, ¿ok? Hasta que llegue al agua no te preocupes, ya va a estar medio afuera Entonces ahí ya está un poco lejos Pero no, no lo suficiente Entonces lo que vamos a hacer aquí es este, Empezar a brincar Para atravesar una pared Invisible que hay por aquí, entonces simplemente a puro Brinco vamos a brincar esa pared, como puedes ver Bajamos a puro brinco Y ahora ya podemos llegar hacia esta Banshee Y como se quedó aquí atorada, lo que vamos a hacer es darle la vuelta Y seguirle empujando a disparos Como te digo, lo que quieres es hacer Que la Banshee llegue Aquí al, al agua Y ya que está en el agua es seguro robar Bueno, mejor dicho agarrarla Y ahora sí nos vamos para acá vamos a, a vamos a volar aquí Romeo, a Vamos a seguir este camino Y aquí vamos a girar a la derecha en estos dos pilares Aquí giramos Vamos a bajar Y nos vamos a colocar aquí En esta puerta Lo que va a hacer es que Vamos a activar que continúe esta misión normalmente. Franchis, y después venimos por acá. Tenemos que ir por ahí. Si, no se, si no se muestra esto es porque lo estamos haciendo un poco raro. Déjame vuelvo a intentarlo. Pero aquí. Listo. Te tienes que bajar y esperar hasta que llegue a control y aparezca el Phantom con esta cosa. Si no aparece vamos mal. Tienes que, como te digo, quedarte ahí para que aparezca. Después venimos acá. Nos bajamos Activamos esta puerta Y vamos a cruzar aquí Y nos van a dar un punto de control Si te das cuenta, eso quiere decir que vamos bien Después nos trepamos de nuevo Y ahora vamos para acá Y ahora nos vamos a ir del lado izquierdo Puedes ubicarte por esta otra banshee que está aquí Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato Volvemos a meter velocidad Empezamos a ver hacia abajo Y con eso la banshee sale La, la vamos a forzar a que entre en esta esquinita y después empezamos a girar poco a poco. Y ya que entró, hacemos lo mismo. Colocamos la Banshee. vuelta me salgo! ¡Wow! Y si todo sale bien, la Banshee lo que va a hacer es venir con nosotros. Aquí, lamentablemente, la Banshee cayó aquí. Y eso es algo que no quieres que ocurra. Lo que quieres es que la Banshee quede este, sobre la rampa. No en los agujeros que hay ahí. Entonces, si ves que te pasa eso de que la Banshee se queda atorada, simplemente repito el proceso. No pasa nada. Va de nuevo... Subimos, empezamos a ver hacia abajo, la Banshee ya, ya cruzó Vamos a forzarla en esta esquina, por favor Si ves que no empieza a salir, quita el turbo y mételo de nuevo Te va a empezar a facilitar un poco la situación y hacemos de nuevo Así de... Kiro, me salgo y lo que me importa es que la Banshee empiece a caer Cuando la Banshee está cayendo, lo único que vamos a hacer ahora nosotros de nuevo es empujarla ya sea con disparos de pistola, de rifle de asalto o de lo que es el, el rifle as, también podemos usar. Y lo único que quiero es que la Banshee llegue al agua. Y listo, ya que está ahí, vamos por ella. No te importa tu vida, ya no vamos a encontrar nada de enemigos, solo los del principio. Y listo, ya estamos de nuevo en el agua, empezamos a caminar sobre ella. Tiramos la Banshee. Nos subimos y ahora vamos a hacer este camino sigue, sigue este camino que es bastante fácil Vamos a subir lo más que podamos Y aquí en lugar de regresar al mapa simplemente vamos a ir por arriba de él Vamos a continuar aquí, de esta manera Vamos a volar hacia el pilar de en medio Si te das cuenta ahí hay uno, acá hay otro Vamos a volar hacia el de en medio, por el lado derecho de él No bajes demasiado porque si no vas a entrar al mapa Cuando cargamos se va a venir por acá y hacemos exactamente lo mismo Venimos aquí abajo y ahora ya sin bajarnos Simplemente vamos a estar aquí Chocamos Nos van a dar punto de control Con eso activamos algo Damos la vuelta aquí Chocamos de nuevo aquí Y como puedes ver A la hora de que yo choco Ya se deberían de aparecer estos vatos Pero si no están apareciendo Es porque estamos este Porque hicimos mal Ya sea el primero o el segundo choque Ok Entonces va de nuevo Puede que lo haya dicho demasiado rápido Vamos de nuevo aquí Ya hice uno, va de nuevo, hacemos el otro Y como puedes ver Ahora sí ya quedó Es cuestión de, de hacerlo En el tiempo correcto, si te tardas no va a salir Y ahora sí ya venimos de nuevo aquí Nos bajamos Activamos esto Venimos por acá Y lo único que hay que hacer es Dispararle a ese que está ahí Uno, dos Tres, el tercer disparo y con eso acabamos el nivel. Si tú lo haces mejor que yo y te sale toda la primera, vas a acabar esto muy muy rápido. Y bueno, eso fue Estación Kikogwani en tiempo par. En dificultad legendario. Muchas gracias por ver y nos veremos después.